Me siento muy contento, muy feliz, muy emocionado de poder abrir este espacio. Nos hubiera encantado hacerlo ayer, pero múltiples compromisos de su agenda internacional, interplanetaria, impidieron que el señor esté acá con nosotros, pero hoy sí viene para estar con nosotros. No necesita presentación, ¿qué les voy a decir? Solamente cuando lo vean se van a dar cuenta ustedes del crack que tenemos aquí, en la primera edición de Avial. ¿Sí? Vamos a presentarla. No, nada de rejilla, por Dios, vamos. ¿Quién es? es? A ver, muéstremelo por favor. Mira plano general. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Cómo le va? ¿Cómo ah, está? Placer de saludarlo. Señor Pastel. ¿Cómo por está? Fin, es un gusto. Oiga, ¿Eh? tantos años. Demasiado Lo he yo. buscado, lo he rogado, lo he perseguido. No, no, no, y usted es falso. Nunca, nunca accedió a mis eso, eh, eso es falso. insinuaciones. Eso es falso, que usted me, me llamó, me rogó, eso es totalmente falso. Tan falso como que el gran clásico de Bolivia es Oriente Blooming. O usted también está como vaca que anda cambiando de opinión según el. Bueno, no, yo, yo no cambio de opinión, ¿no? Eh, pero, a ver, juega Strong es La Paz, y son los equipos más antiguos. ¿No es así? Cuando la radiodifusión eh, es. Estaba solamente aquí en La Paz y estaban los grandes relatores de La Paz. ¿Sí? Y resulta que teníamos las ondas largas, la onda media, y el único fútbol que se escuchaba era el fútbol de La Paz. O sea, Stronges, el Bolívar, Marical Santa Cruz, pero, y los... pero, es que acaso, es, esperense... pero es que acaso hay otro fútbol. Digo, no sé, qué sé yo. Es una no, pregunta. O sea, es una no, pregunta. Sí, ¿cuál es la idea? Uh -huh. A ver, no sé cuál es la idea. No sé con qué idea vimos. Entonces, ...la no. idea es que el Clásico Nacional. ¿Es strong es Bolívar? No, ¿Esa es yo, mi idea? yo creo que no, no es así. ¿Usted no viene con la misma idea? No, yo, yo creo que no es así. Pero y no déjeme es que... que le explique, porque al final usted puede tener su argumento, ¿no? Y yo tengo el mío. Pero usted no es que a sea... El a fútbol... ver, sí. discúlpeme, Bolivia no es Buenos Aires, no es Argentina. Bolivia no es Chile, donde está concentrado el poder futbolístico en un sitio donde está la mayoría de los equipos, 10, 15, 18... No. entonces, o sea, hablando... ¿Qué me va de... a decir ahora, Pastén? Que Atlético, Tucumán, Unión de Santa Fe es el clásico argentino. No, por, favor. por eso es que usted mismo se está Boca dando arriba. razón. Boca arriba, ¿por qué? ¿Y Porque que son parte... El es Bolívar? ¿Son parte de qué? De una ciudad cosmopolita que es Buenos Aires, que tiene la mayor paz? cantidad. Qué es la, paz? la Paz? es otra gran ciudad que ciudad tiene dos millones de habitantes... ...y que Santa Cruz Ay, tiene dos millones y medio de aquí, habitantes. Aquí, aquí le preguntamos, ¿usted de dónde es? ¿Por qué habla así? A nadie, esto es cosmopolita. Llegan parece los cruceños... Que no, parece que usted perdón, no está saliendo mucho a la calle. Llegan ¿no? los cruceños y ¿Sí? se hacen hinchas del Bolívar, se hacen hinchas del Stronger... ...como no llegan creo, los potosinos, no, los orureños, no, no, los cochabambinos. No, no, no es así. El otro es el equipo de, del barrio, de la, de la familia... No, de decir a ver, el... poneme una foto del equipo del barrio, a ver si aquí son capaces de a generar ver. esta expectativa a ver, en un partido ver? clásico. Poneme una foto del estadio Ramón Taguichi Aguilera. ¿Cómo se vive esa fiesta de un partido clásico? No, poneme una foto del estadio, de la gente. Mirá, a ver, a ver. O sea, si eso no es. ¿El gran clásico del fútbol boliviano o el clásico cruceño? No, a, a, a, a ver, un a ver, ¿a ese es hay? un escenario deportivo no, no, no, que no, no, tiene no, capacidad para no, 40.000 personas. No, yo aquí estoy viendo una manipulación de imágenes. No, Me no, ponen Blooming no. y no sé qué otro equipo, uno de verde, no, y después no. ponen Verdes imágenes. Verde es Oriente Petrolero. Estas imágenes son del concierto de Londra. No, no, no, La por pastén. favor. Yo estuve en el concierto. Mira, ahí ahora pegan las imágenes, no, no. te das cuenta. ¿Y este equipo de, de qué dónde es este? Es ¿qué, el qué, poderoso Oriente Petrolero, que ah, anda de medio de capa caída en los últimos tiempo y sabe que le digo ya concierto qué de Londres fútbol... otra vez concierto ah no no no esto es un fraude esto es un fraude escandaloso el fútbol cruceño ¿Sí? ya ha evolucionado en el tiempo. Yo le digo, yo transmito fútbol sí. aquí desde el año 1977. Correcto. Y desde el año 1977, de lo que ha ido evolucionando la misma ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque cuando yo voy a Santa Cruz en el 81, sí. es que usted no podía ir del centro a la feria porque no había vías de acceso. Entonces, la ciudad fue sí. creciendo. Claro. Ese crecimiento que ha tenido Santa Cruz ha permitido también futbolísticamente que tenga otro crecimiento. Claro. Un crecimiento tan extraordinario que tienen un estadio de una bandeja. No, ese estadio Pero tiene no, capacidad tiene una bandeja. para 40 mil Bueno, le voy a hacer poner no, otra bandeja, no mira, hay problema. Mira, fíjate cuántas Pero bandejas tiene Es que ese escenario es estadio de... chico A ver, estadio chico. 40, 000, 38 mil personas tiene el estadio Pero, chico claro, si, si metes todo, amontonados en la cancha también Posiblemente 38 Juan, por favor el, La catedral del fútbol se llama Estadio Hernando ¿sí? No, ahí juega la selección y, los, y, los, y las autoridades máximas del fútbol En esa catedral se llaman Bolívar y más No le demos vueltas Gracias, muy amable. Su silencio es... No, no, es pero que, o sea, es que es poco menos que imposible eh, discutir con alguien argumentando algo si lamentablemente es, es tan cerrado como dicen en mi pueblo, Cabeza Piedra, ¿no? Pero hay que remitirse a los hechos, ¿no? ¿Quién ha ganado más campeonatos? ¿Entre Bolívar y Strongest? 80%. Pero es lógico. ¿Pero Aquí ¿hace en la hace ¿Por que no ganan pero, pero, algo en Santa Cruz. No, hace pero, 12 años. Hace cu ¿Cuánto? 24 de 14 campeonatos que no ganan 10%. Y sigan participando, sí. ¿no? Pero es lógico. Eso es bueno, del ¿no? gran Pero es que tiene que fútbol. haber. Siempre hay explicaciones para algo. Que no son los más grandes. Sencillo. No. Aquí hay un tema, hay es un tema de poder económico. Resulta que en La Paz. Está el señor Claure, que maneja el Bolívar, que tiene dinero como para perder 2 millones de dólares o 3 millones Juan, por querido, año. ¿quién, es, ¿Quién salió campeón en el anterior campeonato? ¿Bolívar? Bolívar. Bien. En el anterior. Independiente Petrolero. Por favor. Sí, pero Juan. es que. Ah, aquí hay un tema que tiene que ver con la inversión. Usted sabe que el, los temas estos de que equipos chicos salgan campeones, se, se da casi. De vez en cuando. La última vez que se había dado era con Aurora ¿Con y Valdivieso. ¿Oriente? No, no, posiblemente, no. ¿Con algún equipo no, chico? no le podemos faltar el respeto a Oriente, que es equipo. Bueno, chico. Blooming, entonces, le gusta más. Sí, eh, yo te digo que ese es un poco de, de menor envergadura, pero Oriente es otra cosa. Entonces, no se trata de. O, eh, Aurora sale campeón. ¿No es así? Con un presupuesto bajo ¿Cierto? Con Valdivieso. Sí, sí. Y después nunca más. Y después viene Independiente. Usted está viniendo cada vez más cerca, me está intimidando. ¿Cuál es la idea? Había empezado allá, medio metro, y ahora viene encima, mío me va a golpear usted, ¿cuál es el problema? Por ahí Y después dice que yo soy el cabeza duro No, no, no, usted es que no lo quiere entender O sea, quiere decir que en Santa Cruz de la Sierra no hay fútbol Y eso está totalmente equivocado No, hay fútbol, hay fútbol Medio, no mediocre, no no. es cierto, porque no, no, no hay no. inversión No, no, a ver un segundito Yo jamás dije que no hay fútbol en Santa Cruz, obvio No, lo que yo he dicho es que el clásico nacional es Strong es Bolívar Si juegan otros clásicos en otras ciudades Es antiguo, fantástico Más antiguo no. Pero el, está, el clásico que genera más expectativa Fíjense, remítase por los números El de Santa Cruz Yo no digo que sea el mejor Ni que sea el clásico nacional Porque aquí no hay clásico nacional Es un clásico regional Ahora es cierto, si hablamos del país A propósito del censo ¿Cuántos sí. habitantes hay en el país? 12, 12. 12. Ya. De los cuales son 8 millones collas, ¿no es? Eh? Sí, seguramente Entonces tienen que haber más hinchas del Bolívar Y del Trump, elemental Pero ¿quién llena los por estadios? Ende, por ende No. Por ende el clásico más grande es el de los collas. Listo, Juan. Ya. El tema está. Entonces vayan al estadio, cómprense una entrada. Pero vamos pues, no hay ningún ¿Cuándo? Problema. Usted no ha ido nunca al estadio. Yo voy además a... ¿Sabe que... Usted no ha ido nunca al estadio. Además usted esto... era socio de un club, ni siquiera era socio. o el ready un equipo de dos pesos 50, que menos mal que lo agarró la gente en los costas. Y ahora lo han puesto en un sitial. Cuando usted fue al estadio y pagó una entrada, ¿me puede explicar? La misma vez que usted fue a Europa a jugar a hacer una gira internacional. Sí, pero es no Fueron importa, que las carabelas, fueron que la, ¿Y qué tiene que ver que la pinta les... la niña y no, ¿cuál es la carabelas no, no, no, que fueron? No, fue? no ¿Eh? fue después de eso, fue ¿Ah? después, de eso. después de la semana. Fue despe... Exactamente, fue después de eso. También. Después de que Chichi Romero fue sí. a conquistar Europa. No, Chichi o sea, Romero fue, respetosos. jugó en Quilme. Eh. Uy, qué grande. No sé, pero, ¿dónde juega pero en Quilme? ese tiempo, que Milton Melgar fue a Boca. Ah, Milton Melgar pariste? es otra cosa. ¿Pero dónde salió Estuvo Milton? Estuvo en River. De Blooming. Castillo. De Blooming. ¿Y de dónde salió Milton Melgar, pues? De Blooming. ¿Quién le metió el gol a Bolívar? Ese bombazo que le metían la definición ¿Eh? en Cochabamba. ¿Y entonces qué? O ¿Era jugador de estrope? No, pero no era de Oriente. ¿Eh? Pero terminó no sé. su carrera no sé. en Oriente. Ah, terminó oh, como muchos, pues. Es un gran lugar ¿Ya? para ir a terminar. Entonces, la hablando carrera. de otros más. Lampe, sí. ¿de dónde? Lampe, de Atlético Tucumán. No, ¿de dónde? ¿De dónde jugaba? Uy, en barrio San José. No, sí. Lo que pasa es que eh, Pero, usted tiene la habilidad para ir generalizando ¿no cosas cuando José? le conviene lo conviene. ¿No? ¿No jugó en San José Blanpe? Sí, también. Bueno, jugó, ¿Dónde más jugó Blanpe? No ¿De dónde universitario? Es, le dije yo. En... ¿Sabe dónde está el, el, el fútbol hoy en día? La cantidad de futbolistas sí, que hay. Sí. De un 100% de futbolistas, excepto los viejos naturalizados. Sí. ¿ya? Sí. Eh, veteranos, que lamentablemente, que han modificado la situación de nuestro fútbol, que impide que nuestros jóvenes puedan estar, eh, son todos cruceños. Ah, tiran cochabambinos hace 15 años atrás. Pero ¿dónde vienen Ahora a están... jugar? Aquí vienen a jugar a los grandes, ¿no? Está bien eso. Es este bueno, tiene una buena plata. Escuela. Contrata. Santa Cruz es una buena escuela. Sí, pero odiante, de ahí a que Oriente, que oriente clásico, y Oriente y resulta ser como eh, eh, un vivero. A ver. Y después se los traen aquí. Está claro. Entonces, usted sigue pensando, no. Yo, yo, yo no sigo pensando, yo creo que el clásico de Santa Cruz es un muy buen clásico. ¿Cuál es el clásico nacional? No hay un clásico nacional. No, hay, no existe aquí no hay un clásico, clásico nacional. nacional, son Perfecto. clásicos regionales. Perfecto. Confírmeme que Miguel Ángel Russo es el técnico de la selección nacional. Al presidente le gusta, y creo que es, a mí no me agrada, porque yo creo que nosotros debemos buscar un técnico uh -huh. que haya ido alguna vez a una Copa del Mundo. Uy, pero ahí se te sube el presupuesto. No. El bolillo Gómez sí. fue con Panamá y fue con Ecuador. Fíjate que está por el orden del, de los 100.000 mensuales y hasta menos. Hace cuatro años, la empresa detentora de los derechos le ofreció a Salinas a Suárez. ¿Te recuerdas a Suárez? Sí, por supuesto. ¿Qué es el que ha terminado clasificando ahora? A Costa Rica. Correcto. Suárez había clasificado a Ecuador y a Colombia. Tal cual. Dos veces. Y ahora es el técnico que ha clasificado a la selección de Costa Rica. Tres. Se le ofreció. Incluso la empresa de los derechos podría pagar el sueldo del técnico. Pero, curiosamente, no se hizo absolutamente nada y se terminó pagando 66 mil dólares al venezolano a saben, vende humo, sí, más eh, Pablo Escobar y la otra topa de ociosos, que al final sumábamos 100 mil dólares por mes. ...que con esa plata podemos haber traído mejor cosa... ...y salimos penúltimos... no penúltimo ...o sea, una vez un argentino me dijo a mí... ...pero Juan, yo no entiendo ustedes... ...si quieren clasificar una copa del mundo... ...¿cómo van a llevar un venezolano?... ¿Va a entrenar básquetbol, béisbol... ...yo también me hice muchas veces la pregunta... ...entonces Suárez pudo venir... ...y ahora el bolillo... ...puede ser una buena alternativa... ...pero antes de contratar a un técnico... ...¿para qué lo va a traer Russo ruso está más viejo que yo... ...y que usted, junto... ...no, usted más joven que yo... ...entonces ¿qué va a venir? ¿ viste que se negro que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Primero, un técnico en este país no tiene ni siquiera una pinche oficina donde sentarse. Este es el único país que no tiene una cancha. ¿eh? ¿Dónde ir a entrenar? A ver si la cancha de, de que han comprado esos terrenos, ya se puede hacer. Pero si no, después, ¿dónde? Primero, hagamos una cancha. ¿Cómo van a contratar técnicos si ni siquiera saben en cuánto van a vender los derechos de la televisión? ¿Cómo usted va a tener un presupuesto si no saben cuántos le van a vender los derechos? Aquí la gente dice, no, pero es que Bolivia, y los dirigentes dicen así. Perú vendió en 30 millones de dólares, o en 50, Chile vendió en 60. Pero es otra realidad. De acuerdo. ¿Cuántos, tele, cuántos televidentes tenemos de cable aquí en el país? Eh, la verdad es que no tengo idea, pero muy pocos respecto de cualquier 970 país. 970 mil en claro, todo menos el país. Ni el 10%. En Chile, solo en la región metropolitana, hay 4 millones. Claro. En Perú, hay 6 millones. De en Argentina, ni hablar. Ni hablar, sí. Obvio. Entonces, eso depende, porque Porque el tipo que te compra tiene que vender eso. Entonces, no tiene la devuelta. Por Esto, eso es que los derechos son malos. De acuerdo. Son en, bajos. En, en la lógica de definir, porque hay que definir algún rato, ¿no es cierto? Vienen amistosos, etc. ¿Tú te inclinarías por un nacional o, o, o te jugarías por un extranjero en primer orden, como tú decías, Hernán Darío Bolillo Gómez? A mí me agrada Bolillo, ni lo conozco. ¿Optarías pero es, por un extranjero entonces? Sí. Porque, a ver, dime, ¿qué, ¿qué, nacional, ya... ¿qué nacional está preparado? No sé, te pregunto. Valdivieso se la dieron la selección. A Villegas se la dieron la selección. A Soria se la dieron la selección. ¿Y qué hicieron? Ahora, ese es el tema del. ¿Cuál heterogéneo? ¿Cuál la es el otro genio? A Valdivieso los hacía desfilar, los llevaba al polígono, a disparar. O sea, el, el, aquí se te ocupe pero, la cosa más rayada y, y ya está. Pero la pregunta es, ¿es el técnico el problema o, o es todo? El técnico es una parte. De acuerdo. Mientras nosotros vivamos de la parte política en el fútbol, es decir no tengamos divisiones inferiores, esto no va a caminar. ¿Por qué? Porque, a ver, dime, la, hay unos 15 chicos que están jugando en otros equipos fuera del país. ¿Por qué? Porque aquí no hay una sub-12, como en Argentina, 14, 15, no, no, no, no, no, 17. Nueve divisiones. Eh, entonces, sí, eso es lo que tienen que hacer los equipos profesionales. Y es más, ahí los árbitros tendrían trabajo. No puede ser... Que el fútbol profesional boliviano lo maneje la Asociación Nacional de Fútbol, porque es la única que les da pega a los árbitros en este país. Y la, la división profesional, que es la que paga, no tiene tuición sobre los árbitros. Por eso que hay la mediocridad que abunda, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh... hay muchas cosas. O otra cosa, por un tema político, aquí debería haber segunda ah. división. ¿Pero sabe por qué no hay segunda división? ¿Por qué? Porque van a haber 10 votos más. Y no. va a haber un comité ejecutivo, son 15. ¿Quién maneja eso? Ahorita con los votos del ANF, vos al presidente de la federación. De acuerdo. Entonces, estamos complicados. Juan, ¿qué va a pasar este fin de semana? ¿Va a haber asamblea en el Tigre? ¿No va a haber? Va a haber. Se dijo que no va a haber. Que si no, hubiera eh, que eh, si hubiera esa asamblea sería ilegal porque la que tiene, quien tiene que convocar es el presidente, no, el señor no siempre, Crespo. Eh. No, no, no. Entiendo eh, que está en el estatuto, ¿o no? Eh, el presidente y la directiva tienen la potestad de, de convocar. De los 11 elegidos, 8 están firmando la convocatoria. O sea, ya, ya es legítima. Ya es legítima. No va a ser en el complejo porque el complejo le ha puesto cordón policial y nadie puede entrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que han hecho ahora? Se va a hacer en Don Bosco a las 4 de la tarde del domingo. El domingo a las 4, 4 de la tarde. en Don Bosco. ¿Qué puede pasar en la asamblea? ¿Qué se puede decidir, digamos? ¿Qué, qué, qué información tienes tú al respecto? No sé, ¿qué es lo que se va a decidir? Eh, eh, ratificar las elecciones, pero que se vuelvan a llamar las elecciones. Porque, es decir, a ver, que se hace una nueva convocatoria. Claro, en un máximo en de la que 30 puedan días, participar todos. Que puedan participar, o sea, todos los que estén legalmente. El señor Crespo, por ejemplo, yo no me puedo a sí mismo decir que, que cumplo con todos los requisitos. O sea, la juez y parte. ¿Por qué lo bajaron a Kurt? ¿Cuál fue el argumento? El argumento es estúpido, a ver. es inmoral. Decir que no llegó a tiempo, la, la el reclamo. Ah, no, el reclamo, el reclamo que el hizo, reclamo. porque Cuando, inclusive hasta el jueves se podía haber reclamado ya. Y estos presentaron la, el reclamo a las 4 de la tarde del día lunes ¿Del lunes? El lunes, y aún así Y el plazo era el jueves Claro Y dicen que quedó fuera de término claro, Y ese tribunal es incompetente, ¿por qué? Porque hay figura una persona que tiene un cargo público Y el otro que maneja Cardoso, también hay gente que trabaja para el gobierno O sea, en una gobernación, esto es... Eh, eh, aquí nos vamos a pasar dos horas eh, ...para que yo te, te termine de explicar. De acuerdo. Sí. Eh, ¿qué, qué te y además, ¿sabes por qué sí. no lo votan a Cardoso? ¿Quién es la, Cardoso? El presidente del Comité Electoral. Ya. ¿Por qué no lo votan? ¿Por qué? Porque este lo dejó pasar a la señora... ...que era, era la presidenta del equipo tarijeño de Tomayap. ...cuando no tenía el tiempo para ser directiva de la Federación. ¿o no? Porque estaba en el club. Claro, no, y no pues, tenía los años de Cuatro artigüedal. tenía que tener no los tenía. no los tenía. El otro, el de la asociación tarijeña también también permitieron que esté allí. Entonces, en un comité ejecutivo que votan cinco y hay dos que le deben un favor al tipo, ¿sabes cuándo lo van a echar? El día del arquero y Después. en la tarde. Entonces va a seguir este manejo arbitrario, déspota y, y además... Es, ...hay cosas que rayan en la imbecilidad ¿no? De acuerdo, la señora Inés está descartada para que asuma la presidencia... ...ella no quiere saber... ...alguna vez dijo ¿no? ...yo quisiera volver algún día a tener no, no, una nueva oportunidad... Creer. ...ella está preocupada de no su hotel... Que, ...no es ahora, no está es ahora que lo va a hacer... ...no, no, no sé, no tengo idea... ...la señora no, no sabe fútbol y no le gusta... ...ella se vio involucrada por el tema del marido... ...pero manifestó hace un tiempo que quiere... ...de alguna manera tener una nueva oportunidad... ...yo también quiero, qué sé yo, jugar en los Lakers ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo... Estaremos atentos al domingo, a ver qué pasa, ¿no? Sí, pero yo te quería mostrar algo. El tema del tema este, de la, de la, ponelo el tuit de Claure. Ponelo el tuit de Claure. Y me voy, dame dos minutos porque pero me mando a ahora. Con todo gusto. ¿Eh? Mira, el fútbol no es política. ¿No lo entienden? Eso todo va a raíz de qué? Del campeonato que está organizando Juan Evo Morales en el Chapare. Ajá. ¿Ya? Este señor entiende, el fútbol no es política. ¿No lo entienden Así. Usted se olvida de todo este tipo. ¿eh? Mirá vos, tengo algunas fotitos para decir que él se ha aprovechado del fútbol. Mirá, está con el Evo, regalándole la camiseta. ¿Sabés por qué le regalaba la camiseta? Porque él quería que el Evo le cambie el uso de suelo a tembladerán y porque lo quería vender. ¿Para qué? Para hacer edificios allí, sacar alrededor de 12 millones de dólares, llevárselo abajo... ¿Ya? Y hacer el estadio, pero el estadio va a ser de Baisa. Ahí está, explicándole los proyectos. Después se trajo la otra que iba a armar el estadio Hernando Siles. ¿No es así? Pero a cuenta, yo te debo impuestos, papá, no te voy a pagar impuestos. Mira, excelente reunión con Evo Morales para concretar futuros proyectos. Impuestos, él quería que no le cobren impuestos. Estadio, Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cómo que no hay fútbol con política? ¿Ah? O sea, para el lado que te guste. Porque este, mira vos, Blooming dice, nuestro equipo, si somos cruceños, no debemos estar en el campeonato de Levo. Ahí está. Un coliseo se los hizo a Levo. Les hizo una residencia para 50 ¿eh? futbolistas. En ese rato lo abrazaban. Sos un ídolo, Diego Armando. ¿Eh? Y ahora es política. Ahí está el finado. Es, Evo les regaló las, las luminarias. En las ferias ¿Ah? En la frías. No. En Achumani. En Achumani, la, la, la, la Luminaria. ¿Por qué? Porque ellos le prestaron el estadio para los juegos. ¿Te acordás de eso de los chicos? Los sí. plurinacionales. Sí. Mirá, ahí está. Sacámelo de esos dos, porque esos dos son impresentables. Ese estuvo metido en un escándalo, ¿te acordás? De los respiradores, sacalo. Esos son impresentables esos dos. Ese, por eso es que Evo no se puede juntar con cualquiera. Mira este otro. Ahí con la camiseta de la selección. Y Villegas. ¿Cómo es que el fútbol, los políticos, ¿eh? cuando les conviene? Mira este, la señora de que usted hablaba, con el muñeco ese que no volvió más, y la señora. Ahí está en el estadio. Menos mal que la política y el fútbol no. No tienen no tiene nada, nada que ver. Ah, mira. mira, ahí está el de Diez eh, con la señora y el señor. Menos mal que la política no. ¿eh? Mira esta, con el alcalde, el, el actual. Deporte y política. ¿Se va a salvar alguien, Juan? No, y después tengo más. Espero que usted no tenga ninguna, ¿no? Eh, quizás por ahí alguna. Entonces, mirá vos ahí. Están todos los cracks. Hasta la policía. Vamos a venir a conversar con usted más seguido. Va a ser un placer, Juan, realmente fuera de broma, más allá de cualquier eh, cuestión. Más eh, ah, de cuestión es... política. Es más de una cuestión política. La verdad es un placer. Muchísimas gracias por, por animarte a venir un, un ratito. Eh, te propongo el viernes, no sé si tú te animas. ¿sí? Los viernes no trabajo yo. Ah, no, pues ahora tienes que cambiar de costumbre. Te doy Pero esa va mala va a ser noticia. difícil. ¿Sí, verdad? Sí. Queríamos hacer una polla. ¿Polla? Una polla. Es decir, una, unas, eh, unos, eh, los resultados de la fecha. ¿Te gusta ese juego o prefieres abstenerte? Por ejemplo, yo te digo, ¿quién va a ganar entre Oriente y Bloom en el domingo? Yo creo que va a ganar Oriente. Va a ganar Oriente, Bien, Porque si Brummins juega con tres en el fondo, Perfecto. El va a jugar con perdón Oriente va a jugar con vaca, con el, el argentino, y, y por la izquierda un tal Correa que ha llegado. Entonces, ahí nomás. No, pero ya está, suficiente. Gana Oriente. Gana Oriente. Hacemos esa pollita. ¿Y qué ganó por aceptar? Eh, después lo charlamos. Porque ahorita hay apuestas, ¿no? A veces pues es un tema complicado no, no, no, también. No, no, no, no es apuesta. Aquí Además, no, apuesta. no podemos apostar los dos no, en público. No, no, ¿Sabe no va, por qué? No, no, vamos ¿Por a qué? Apostar. Porque están prohibidas las apuestas en este país. No vamos a hacer apuestas. ¿Y vamos a terminar presos? No vamos a apostar nada. Es simplemente un tincazo. A mí me tinca que. Le vamos a poner la tinca. O sea, ya, hoy Strong nadie... es con. ¿Con quién fue Strong? Con la U. ¿Y por qué me pregunta a mí de Strong? ¿Qué Como, que ver con parece Kiki? que usted no es de Strong, usted es de qué equipo, es hincha Allway. Entonces le preguntaré, en el alto, Allway con Universitario de Viento. Eso está más fácil que la tabla del uno. Por eso mismo digo yo, Always, pues, ¿no? Usted la tiene más difícil para este domingo. ¿Quiénes somos nosotros? <risa> <risa> ¿Quiénes somos nosotros? <risa> <risa> <risa> un placer. <risa> Juan tengo un crack. Venimos, vamos, ¿eh? vamos, vamos Vamos a la pausa. <risa>